Vamos a un primer ejercicio. Se trata de escribir un programa PHP que calcule el elemento mínimo y máximo de un conjunto de 10 números. Te doy 10 minutos para que lo pienses vos y después comparamos con la solución que hice yo. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Voy a usar nuevamente el write Online. Es como siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, empiezo por definir el arreglo con los 10 números. Podría hacerlo sin un arreglo, pero sería realmente muy incómodo. Así que vamos a. Bueno, pongamos números un poco más mezclados. Puede haber repetidos, obviamente. tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y por qué no 10 vaya de vuelta mezclarlos un poquito vamos a poner 50 acá y el 5 al final ahí estamos bien entonces lo primero que voy a hacer es definir una variable que se llame mínimo que empiece siendo el primer elemento del arreglo. Una cosa que se puede hacer en PHP es hacer esto, que es definir, nos sea, asignar a dos o más variables una misma expresión, como es en este caso. Como voy a, voy a usar el algoritmo que habíamos visto en el primer módulo, que es muy sencillo: tomo el primer elemento del arreglo y lo, lo asigno como testigo, digamos, de tanto del mínimo como del máximo. Luego voy a ir recorriendo el arreglo, como habíamos visto recién, y por cada uno de los elementos voy a preguntar si es mayor que el máximo, entonces es el nuevo máximo y de la misma forma voy a decir si es menor que el mínimo entonces es el nuevo mínimo por último entonces voy a emitir mínimo pesos min máximo pesos max lo hacemos correr muy bien el mínimo es 0, el máximo es 50 Efectivamente es lo que esperábamos